Pero en este momento tenemos como invitado a un joven que se dedica al tema del de ejercicio, ¿no? Raymond Fit 56, así se hace llamar él, y es entrenador físico. Así que con él vamos a hablar acerca de la importancia de los ejercicios para la salud y ejercicios que puedes hacer en casa para la salud. Así que... Buenos días, Raymond. ¿Cuál es tu nombre completo? Tu nombre es real, no el artístico. Raymond Peña López. Raymond Peña López. Raymond Fitz. Sí, Buenos bien. días, Raymond Buenos Peña. días a cada uno de ustedes. Un placer estar por aquí. Raymond está integrado en la Semana Saludable. Sí, sí. Ya tenemos desde el lunes empezamos en todas las actividades con nuestro compañero Yerian. Bien. ¿Cuál es la importancia de hacer ejercicio, Raymond? Mira, hacer ejercicios... Es importante para poder liberar, enfer para, o sea, para poder evitar enfermedades cardiovasculares, te ayuda también a liberar el estrés y toda esa carga del día completo que has tenido. ¿Cuáles son las horas más recomendadas? ¿Cuál es el mejor momento para hacer ejercicio? Mira, no, no hay un momento específico para hacer ejercicio. Perdón, sí. a la gente le gusta decir que cuando no hay nadie... Hay, hay hay personas que tú sabes tienen su, sus gustos pero la mejor manera de hacer ejercicio es a la hora de que tú te sientas muy motivado y con relajado. Digo, relajado con energía para poder tener un buen resultado mira eh, eh, para los hombres ¿cuál ejercicio es más recomendable? Mira, no hay ningún tipo de ejercicio recomendable Siempre y cuando, ya sea cual sea el motivo, el motivo que busque esa persona, el efecto, el efecto. Pero sí. tú recomiendas que sea fisiculturismo o combinación. Porque fíjate una cosa, el hombre que lo invitan para zumba, como que no es muy común. Yo le pregunté <ríe> al padre, me dio tímida, pero usted no baila zumba. Mira, hay muchos de los hombres. <ríe> Tú lo haces no, muy bien. No hay, no, Israel lo hace muy bien. La mayoría de los hombres siempre se se, se preocupan por su tren delantero, que es pecho, bíceps, tríceps, se preocupa por si está fuertecito ahí va. La mayoría no no le gusta dar ah, eh, mucha ah, pierna. Ya, yeah. no eh. le gusta. Eh. <risa> sí. <risa> <risa> <risa> Para tú hablabas del tren delantero, de la parte frontal, pecho, pecho y, hombre, bíceps, espalda, que le llaman a los hombres. Bíceps, sí. Y para las mujeres que generalmente les gusta ejercitar otra parte del cuerpo, piernas. La mujer, mayormente sus objetivos son las piernas, los, los cuádrices, glúteos, femorales y le, su abdomen. Le gusta mucho trabajar a ellos mujeres. Y yo puedo tener a mis 35 años cuadritos. Sí, claro. todo tiene que ponerlo en el, en el, en el, en, el, en, el, en el no, <risa> no, con cuadritos. Todo es la, la, disciplina disciplina, la disposición sí. que usted le ponga el empeño para poder a sus Mira, hay, hay una de 60 una, años, digo 50 años. Hay un, hay un mito que dice que después de comida no se puede entrenar. Se puede, lo, lo único que tú debes, de, lo, o sea, lograr tener tu Digestión. ¿tú? Digestión. Sí. O sea, tu digestión bien hecha para que no te pueda ocasionar lo que es dolor de tomacar, pueda vomitar y, y eso. Ya te entiendo. En el caso de las mujeres embarazadas, que de hecho hemos visto, no sé si es una tendencia, que las mujeres ahora se ejercitan. ¿Las vemos en los gimnasios? Mira, eso es un tema de que el, una, una persona que se haya mantenido activo ¿Sí? yendo a su gimnasio todos los días, o sus sea, si ejercicios, puede seguir. Haciendo los ejercicios luego de salir embarazada. Lo único que debe de tener una ayuda de una persona profesional. Exacto. Pero una persona que no se haya mantenido yendo al gimnasio, que tenga tiempo sin hacer ejercicio y sale embarazada, no es recomendable que, que haga ejercicio. Mira, como tú eres experto en el tema, o sea, tú estás muy ligado al tema de los ejercicios, nosotros mm -hmm. hemos notado en los últimos tiempos que ha habido como una avalancha de la gente hacia los gimnasios, hacia el ejercicio, la caminadera, la corredera, la bicicleta, sí. eh, sobre todo las mujeres. Hay mujeres que están levantando pesas que parecen que parecen su ¿Eh? ¿A qué se debe ese cambio en la actitud de la gente en este país? Luego de la pandemia del COVID-19, uh -huh. muchas personas comenzaban en su casa. Ya que no podíamos salir, comenzaban a hacer sus ejercicios en casa. Luego de, de, de que pasó la pandemia, sí. mucha gente se motivó a ir a los gimnasios, allá a los parques, hay que comprar bicicletas para montar y hacer ejercicio porque estábamos trancados. No sí, sí, no, es verdad. Yo hice mucho ejercicio en la pandemia. <risa> <risa> <risa> Raymond, en el casa. Tiene un brazo más desarrollado que yo, ¿no? okay. <risa> es eh, por eso que necesita un entrenador para que para sea que un balance, y, claro. un balance. Así, eh, en claro. casa, ¿cuál es el ejercicio se puede hacer? hay que ser muy disciplinado para mantener una rutina de largo tiempo en la casa, casa las personas siempre hacemos lo más común que trotar la, la cuerda penchada, okay. barra sentadilla y también utilizamos elementos lo que son bandas elásticas eh, las personas que usan galones con agua arena, uh -huh. para poder darle un poquito más de dificultad al ejercicio ¿tú le recomendarías a, ella, a alguien que en vez de ir a gimnasio se compre una máquina o dos y la, y la utilice en su casa es más recomendable eso que ir al gimnasio o lo contrario Me, uh, ¿cómo tú lo ves? No, no sería muy recomendable, porque hay personas que tienen todos los equipos en casa. Lo cogen y, para, para entender ropa. Y no, lo no, que hacen y no el lo hacen. Para sí. todo Son el big que compra la máquina, quiz, eh. Raymond, todo el que se compra <ríe> una Rayman máquina, lo que hace es que la coge de estante para poner la ropa <ríe> Para entender la ropa cuando llueve. ¿Es verdad? Sí. No tienen una motivación como en el gimnasio, que tiene un compañero, una compañera sí, que te dice, sí, vámonos, sí, vámonos. O el, vámonos, o el vámonos, entrenador. Es difícil hacer ejercicio ¿sí? solo. En casa tú puedes comenzar, pero no termines. Entonces, la Semana Saludable... Eh, ustedes participando Podemos enfocarla Ella no quiso salir Pero la ella compañera Ella no quiso de salir remo, Cámara Pero ahora es, la vamos a hacer salir Que es entrenadora Esa también Esa chica que sí, tiene el teléfono ahí Es la entrenadora la también Y está muy fit Así que haga Exacto Está muy fit, fit. Puedes, eh, Dale un tilt down puedes, Dale un tilt down compre, Dale un tilt <risa> down muchachos <risa> Exacto Esas piernas están <risa> no, bien trabajadas Bien trabajadas trabajada. Muy bien Adiós a ella <risa> claro, claro. Raymo, a propósito de la semana saludable Y ustedes, eh, como tú como entrenador ¿Qué les puede decir a las personas Y, y en la actividad que han participado? Mira, yo lo motivo a Que meta etapa por etapa De la semana saludable Nos, nos acompañen Porque es, muy, es muy, muy De ayuda a la salud Incluso nos vamos para la caminata el domingo A las nueve A las 9 nos juntamos aquí debajo en el parque Hacia la ciudad de El Excelente pues invita a la gente también a ejercitarse contigo De paso o con ella como entrenador Aprovecha el teléfono el gimnasio que está en la villa Estamos ubicados en Tipos Gym Villa Olímpica Tipos Gym Sí, nos pueden seguir en las redes sociales Como Raymond Fit 56 Y Aelina Fit Pueden pasar por allá también Elina Fit A a Elina Fit, sí. la próxima vez anden preparados y tiren la captura a sus redes y la, y la ponen ahí para que la gente sí. lo siga y lo busque allá. bueno. Muchísimas Muy gracias. Gracias Raymond, Un placer. gracias a la chica también por gracias acompañarnos. Gracias por